Hablamos con Maribel Copete, que es empresaria, y hoy los empresarios salen a la calle porque es el Día del Santo, y hay que celebrarlo, hay que vivirlo, disfrutar, que no es todo trabajar, hoy no es día de trabajar, pero sí que vamos a hablar de la labor que desarrolla ella aquí en San Pedro, porque la verdad es que cuidarnos es importante, y luego decimos, ha pasado el verano, y se nota, ha pasado el verano, el sol ha hecho estragos, y bueno, siempre está bien esas manos profesionales, ...que nos atienda y que no, también que nos asesore ¿no?... ...Mariberto, ¿tú llevas ya con tu negocio... ...¿cuántos años por lo menos?... ...pues no sé, seis, ¿no? seis años y medio... ...llevo ya eh, aquí en San Pedro de Alcántara... ...con una clínica de estética... Eh, ...trabajamos faciales, trabajamos corporales... ...también médico estético... ...y bueno, es lo que has dicho antes, ¿no?... Eh, ...para cuidarnos un poquito y vernos la piel un poquito mejor... ...después del verano y todo. Nos damos cuenta cuando salimos de, de, fiesta, de fiesta... ...que de fiesta, queremos ¿no? estar radiantes, que queremos estar espectaculares... ...que nos sienten bien los lunares, los trajes de flamenca... ...y decimos, oye, además hace falta a mí unas cremitas o un arco, ¿no?... ...es bueno eh, hidratarse la piel, es bueno tener un poquito de luminosidad, ¿no?... ...porque... ...el tiempo va pasando, los años van pasando... ...y bueno, poco a poco pues nos vamos cuidando mejor ¿no?... ...y, y yo creo que cada vez nos cuidamos más... ...y desde más joven ¿no?... ...ya cada día tenemos otra... Eh, ...otra perspectiva de la vida ¿no?... Eh, ...nos queremos ver bien... ...aunque vayamos haciéndonos mayores... ...pero siempre nos queremos ver mejor... ...y eso, eso es así. Maribel, ¿cómo ves la feria este año?... ...porque este año ha habido cambio... ...estrenamos recinto ferial... ...no sé si te ha dado tiempo a visitarlo... ...que creo que sí... ...porque tú eres muy de aquí... ...cuéntame un poquito cómo has visto... ...la verdad que este año la feria... ...para mí es espectacular... ...la verdad es un recinto bastante amplio con bastante, ¿no? eh, bastante casetas, de... hay mucha amplitud para que la gente vaya sin, sin que haya molestias de nada, para los niños, para, para todo, ¿no? para todo el mundo. Tiene mucha acces a, acces accesibilidad ¿no? a, a todos los sitios. Entonces, la verdad es que espectacular. Estamos encantados, encantados este año con, con la feria. También sí. me gustaría saber cuáles son tus deseos. ...en esta feria y fiesta para todo el mundo en general... ...bueno pues que todo el mundo lo pase bien... ...que todo el mundo pueda divertirse sanamente... ...y que después de lo que hemos pasado con la pandemia... ...y hemos eh, estado un poco más apagado, ...que todo el mundo tenga ganas de disfrutar la feria... ...y, lo, y bailemos mucho, eso es muy importante". Muchas gracias Maribel por tus palabras Y bueno, ya pasaremos a hacernos algo A hidratarnos, sobre todo a hidratarnos Que ahora lo que nos vamos a ir es por dentro Porque vamos a brindar con los amigos aquí Como estamos dando la feria, con una manzanilla ¿no? Que es muy típico, muy de la feria Pues venga, con estos amigos brindamos Por la feria del Patrón, hoy 19 de octubre Eres sirena y gaviota y paloma Villa de San Pedro